puedas soportarlo. A continuación, toma una cosa o una persona para con quien tus sentimientos y pensamientos de apego sean más intensos. Recuerda, por ejemplo, cuando abraces a tu hijo, a tu marido, a tu esposa, que estás abrazando a un mortal. Así, si uno de ellos muriera, podrías soportarlo con entereza. Cuando algo acontece, lo único que está en tu mano es la actitud que tomas al respecto. Tanto puedes aceptarlo como tomarlo mal.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 Número 6. Armoniza tus actos como la vida tal como realmente es.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 en armonía con la naturaleza. Cuando comas, hazlo también como puedas, en armonía con la naturaleza, y así sucesivamente. No se trata tanto de qué estás haciendo, como de cómo lo estás haciendo. Mientras comprendamos correctamente este principio y vivamos con arreglo al mismo, aunque surjan dificultades, pues también forman parte del orden divino, la paz interior seguirá siendo posible. Número 7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 Recuerda que si te gustó este video, dale like, comenta lo que opinas sobre estos consejos de Epicteto y dale like porque eso me ayuda a crecer. También compártelo, por favor. Si quieres formar parte de saludos, tan solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.